Puse a olvidarte y te olvidé casi como un deporte veraniego que calmara mi pereza y mi ego pero sin que bajara mi caché Me olvidarme y así fue. No tardate un segundo en responderme. Que si acaso ya volviera a verme. Será ya mi entierro o después... Papam, pam, pam. Me propuse a olvidarme y me olvidé. Me propuse olvidarme y me olvidé De tus idas y venidas Tus caricias y tus besos Los chorizos y los quesos Que del pueblo me traías Me propuse olvidarte y te olvidé Me querías, te quería Con promesas y deslices Dos imbéciles felices, destrozando la alegría. Me propuse olvidarte y te olvidé. Me propuse olvidarte y te olvidé. Me propuse olvidarte y te olvidé.